activar la campanita y por supuesto compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales ahora sí, arranquemos entre las prioridades de la nueva administración del gobierno de joe biden propondrá extender por cinco años el tratado nuclear nuevo start con rusia mediante el cual ambas potencias limitan sus arsenales se trata del único acuerdo de los dos mayores del mundo la propuesta tiene como lugar a menos de un mes de su fecha de expiración y tendría el visto bueno de Moscú. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, propondrá a Rusia extender durante cinco años más el Tratado Nuclear Nuevo Start, que limita los dos mayores arcelanes de esa naturaleza a nivel global. Fue la información de medios locales la medida de cuenta con el visto bueno de Moscú y se produce a menos de un mes de su fecha de expiración, el 5 de febrero. Por otra parte, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan planeaba comunicar la propuesta al embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Anton, en las próximas horas, que fueron las palabras de un funcionario de la administración estadounidense de la agencia APE. Esta no involucraría ningún cambio de letra en el documento. Según el tratado Nuke star o Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, este es el último instrumento de esa naturaleza vigente entre ambas potencias. Dicho tratado fue firmado en 2010 por los presidentes Barack Obama y Tim Medvedev, el cual limita los arsenales de cada país entre 1.550 ojivas nucleares desplegadas y 700 lanzadores estratégicos entre misiles y bombarderos. En su momento se trató de un elemento clave de la política de reinicio, un intento de la administración estadounidense de relanzar las relaciones con el Kremlin. Dentro de las cláusulas de tratado también implica una serie de inspecciones mutuas de las instalaciones militares, un pilar de la política de desarme denominada Confía pero Verifica, definida por el expresidente estadounidense Ronald Reagan. Donald Trump, expresidente americano, ya se había mostrado extremadamente crítico del acuerdo, asegurando que era desventajoso para los Estados Unidos. Su gobierno empezó a mantener conversaciones con Rusia sobre el futuro del tratado apenas el año pasado. Trump insistía en sumar al país asiático al pacto, propuesta que Beijing rechazó de plano. Por su parte, Rusia en octubre había propuesto extender el tratado por un año sin condiciones, para ese entonces, el presidente ruso Vladimir Putin dijo en su Consejo de Seguridad que la medida daría la posibilidad de mantener negociaciones sustanciales sobre diversos puntos. El mismo Putin había dicho que sería muy lamentable que el tratado llegara a su fin sin ser reemplazado, resaltando de esa manera que este había permitido limitar la carrera de armamentos. El proceso de renovación de tratado es simple y únicamente requiere que Washington y Moscú lo aprueben a través de una nota diplomática. Ahora si miramos, Estados Unidos también se retiró en noviembre de 2020 por orden de Trump del Tratado Cielos Abiertos, el cual ambos países permitían los vuelos de reconocimiento sobre sus territorios para mejorar la confianza en cuestiones nucleares. Pero Rusia actuó en forma recíproca y el 15 de enero de 2021 anunció que comenzaría los trámites para dejar también el pacto, aunque Moscú señaló el martes que esperaría a dialogar primero con el gobierno de Biden para tomar una decisión ya final, de acuerdo a reportes de la agencia TAS. Este fue un dato según el último informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, Rusia y Estados Unidos aún poseen más del 90% de las armas nucleares del mundo. El posible desenlace positivo no obstante entre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia que atraviesan en este momento momentos de alta tensión como lo hemos podido apreciar. De hecho, la administración de Biden puede que considere imponer el paralelo de medidas contra Moscú y por supuesto el rol en el ciberataque masivo contra el gobierno y grandes empresas privadas conocido como SolarWinds. Varios funcionarios y agencias del gobierno de Donald Trump habían concluido el hackeo masivo y fue probablemente perpetrado por un actor de origen ruso. Agencias de inteligencia que forman una unidad conjunta para investigar el hecho, el 5 de enero indicaron en un comunicado que actualmente creen que el ataque tuvo como propósito recolectar inteligencia y que están tomando las medidas necesarias para entender el alcance de la campaña y responder de manera acorde. A medida como se está trabajando paralelamente con Rusia, estamos también trabajando para que Rusia rinda cuentas por su temeridad y sus acciones agresivas que hemos visto en los últimos años y meses. Así lo dijo al respecto un funcionario del gobierno a The Washington Post. En segunda noticia, mientras la ONU registró 5. 4 millones de migrantes venezolanos. Nicolás dijo que se fueron solo 600 mil y engañados por las redes sociales. Increíble, el represor de Venezuela, Nicolás, dijo que unos 600 mil ciudadanos han emigrado del país caribeño desde 2017. Una cifra, la verdad, muy por debajo de las estimaciones de las Naciones Unidas, según las cuales son más de 5 millones 400 mil los emigrantes de los últimos años. La verdad, un gran diferencial. De la ola de inmigración que se fueron después de Guarimba puede llegar a unos 600.000 venezolanos, dijo el mandatario cuya represión es reacia a publicar datos migratorios. Según Nicolás, estos venezolanos están repartidos en países como Estados Unidos, España, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil, a donde se fueron a la búsqueda de una oportunidad de vida, una oportunidad económica. Aunque el propio Nicolás señaló que muchos se fueron engañados por las redes sociales. También dijo que muchos de ellos al llegar a esos países se dieron cuenta que la verdad era otra. Son países neoliberales, neoesclavistas y así lo sostuvo. También Nicolás aseguró que la mayoría de estos inmigrantes o al menos la mitad habían regresado a Venezuela a través del programa gubernamental de repatriación conocido como Vuelta a la Patria. Pero, según la ONU, que tiene unas cifras totalmente distintas, son más de 5.4 millones de venezolanos los que han dejado su país en los últimos años, huyendo de la severa crisis económica que mantiene hoy a la mayoría de la población en pobreza extrema. De acuerdo al censo, solo Colombia dice haber recibido más de un millón de venezolanos en el último quinquenio, Mientras que solo Perú reportó a mediados de 2020 cerca de medio millón de solicitudes pendientes de asilo por parte de venezolanos que llegaron en los últimos años. Ahora, según Nicolás, se refirió al retorno de nacionales en medio de la pandemia. No mencionó que este fenómeno se da en ambas direcciones. Y a pesar de las adversidades por la propagación de la contaminación de la pandemia, miles de venezolanos han salido del país en los últimos meses, algunos también Caminando. Pasando a tercera noticia. En un evento que reunió a todo el legislativo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Por medio de una resolución, el órgano legislativo aprobó a una instancia que insta a otras instituciones del bloque a reconocer como última a llevar al país caribeño una libre expresión de los venezolanos en un proceso electoral a la Asamblea Electa en 2015, a su presidente y a la comisión delegada que funciona desde hace dos semanas. También el pasado jueves el Parlamento Europeo pidió a las otras instituciones de la Unión Europea y los que conforman los países del bloque que reconozcan la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en Venezuela en el 2015 y el legítimo presidente interino Juan Guaidó. En un comunicado que muestra la necesidad de resolver de una vez la resolución aprobada en únicamente reconocer última libre de los venezolanos en un proceso electoral a la única Asamblea Nacional electa en el 2015 y a su presidente Juan Guaidó, al igual que la comisión delegada que funciona desde hace dos semanas. Después de que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, insistiera ante ese mismo parlamento que el Consejo Europeo nunca se refirió a Guaidó como presidente de Venezuela por falta de unanimidad en los países de bloque. Esta resolución resultó aprobada por 391 votos a 114, apenas dos días. Por la política y la democracia que se maneja en el viejo continente, la Unión Europea desconoce el resultado de las elecciones legislativas realizadas en Venezuela el pasado 6 de diciembre y por ello tampoco reconoce la Asamblea Nacional surgida de esos comicios, que asumió funciones el 6 de enero. Según las connotaciones, la anterior Asamblea Nacional, conducida por Guaidó, pasó a funcionar mediante una comisión delegada que en la práctica carece de poderes reales, por eso, a partir de ahora, esa comisión funcionará por medio de videoconferencias, hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el año 2021, a no ser que ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional de 2021, o incluso hasta por un periodo parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021, de acuerdo con una determinación aprobada el 26 de diciembre. El Parlamento Europeo, por medio de un documento aprobado el pasado jueves, dice que funda en un solo texto varias propuestas presentadas, porque no olvidemos que no era solo la Asamblea Nacional, sino muchos factores que en vez de estar en contra de la democracia, entre ellos que casi 5 millones y medio de venezolanos, han tenido que huir del país. Eso sin olvidar los delitos de lesa humanidad, donde lo acusa la Organización de los Derechos Humanos y lo investiga directamente la Haya por último, también saluda la decisión adoptada en noviembre por la Unión Europea de extender por un año el plazo de aplicación de las sanciones económicas a Venezuela. Después de agotar todos los recursos y apelar a todas las estancias y que además no se obtuvo ningún resultado, la resolución indica que la única solución a la crisis de Venezuela debe incluir primero que todo que Nicolás abandone el Palacio de Miraflores, que hayan elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias regionales y locales. Que sean, por supuesto, creíbles, inclusivas y libres y justas. Claramente transparentes. Bueno, ya hemos acabado hoy así nuestras noticias. No se les olvide compartir este canal con todos sus amigos. Estar muy atentos a nuestras noticias. Gracias por todos sus saludos y chao chao.